Hola menakis, ¿qué tal estáis? Yo soy HappyLonga y hoy me voy a meter en un berenjenal yo solita. Acabo de decidir cuál es el vídeo que quiero recrear. Pero mosquito, ¿qué haces aquí? Corre, Uchi, salva tu vida. A mí me mola mucho hacerme peinados, aunque llevo todo este año escolar. Y como tenía la piel así un poco tal, pues no estaba de ánimos. Y salió mi nueva vena, que era ser coqueta, pero sudar de todo. Y bueno he elegido un vídeo que yo no sé cómo pueden poner aquí que es un peinado fácil la verdad o sea no no, oye es anillos espera te Ahora todo voy todo lila os dais cuenta o será este mi color favorito voy a poner aquí el vídeo de la chica voy a ver cómo lo hago la verdad porque seguro que me voy a estresar Oh, esto le no está quita a ti. no sé ni partirme el pelo por otra parte, igual es coño. Se te olvida cómo coño se hace a las 30, ya. Pues empezamos bien. A las chicas no se está complicando tanto. Las chicas ya tienen el dominio este. Bumichona. lo vamos a cruzar por debajo y le vamos a agregar cabello de los lados. Para hacer este tipo de trenzas se necesita mucha paciencia y créanme que yo paciencia es lo que menos tengo. Mira, no se me está quedando como a ti. Vamos a ver, vamos a ver, Te estás estresando nada desde la raíz. Bueno, no de, de es más. Por eso me está de porque Vamos Vamos, igualito. Si sí, yo ya voy por aquí por la oreja. Vamos, me meo. Nos ha quedado igualito. Igualito. Bueno, mira aquí. Es? Esto es la fantasía que ha hecho ella. Esto es el truño que he hecho yo. Este desastre, madre mía. Madre mía, paca. Bueno, pues eso en es mi defensa diré. <risa> Ah, por la segunda, Merakis, con ilusión. <risa> voy a pararla porque es que si no me pone nerviosa. ¿no? Rápida que vaya el lenta que voy yo, por Dios. Seguro haber hecho un vídeo enseñando cómo se hacía. Qué risa, creo que ese vídeo también está borrado. Me comentaron que un profesor mío le ponía mis vídeos a sus hijas de peinados. Bueno, ya me cansa, ya me cansaba y esto se vería tal que a para mi estilo yo es que me gustan los michones y lo llevaría tal que así Vamos a comenzar haciéndonos una trenza holandesa, a la mitad que Está tiene los cabellos y, lo... Miren tres, y luego lo vamos a empezar a cruzar por la parte de abajo Y con cuidado le vamos a ir agregando un cabello al mechón que vamos cruzando asegúrense de que Un buen espejo con una liguita, Y vamos a continuar eh, con la Espérate, la... va muy rápida Pues la voy a dejar yo hasta aquí Que maño. que si alguna de estas vallas que no sabes cogerse tres mechones. No, amiga, no, está no, no, no, no, claro que no. Ya, ¿tú tú, espérese. Ay, espérese. Digo, entonces se me ha calentado la cámara. Hombre, ¿eh, que aprovechando que se me ha vuelto a calentar la cámara, voy a empezar de nuevo a hacerme la trenza. Este, este churrete. Van a quemar. ¡Qué Sí, Chicas, ¿qué tiene que hacer más en algo? Hacia el otro lado. Vale, perfecto, ahora sí, ahora sí. ¿Es que soy un desastre, loco. Hacer lo que dice la chica y no lo que te sale del mismísimo coño. Porque es que esto no tiene color en comparación con lo que está haciendo ella. Esto es una mierda. ¡Corona ¿Se le puede dar a alguien peor Estos peinados fáciles que estoy haciendo? Es que no lo entiendo, no lo entiendo O sea, voy a, a limitarme a llevar diademas que estén ya trenzadas Y hacer las cuatro cosas que sé Porque es que... Mmm, esto nos va a quedar aquí mira que es que estoy enfadada por no saber hacerme una treza de mierda esto nos va a quedar aquí esto nos va a quedar aquí me siento un poquito estafada con la vida o sea como el que se le da bien algo y de repente ya no no me voy a rendir yo tan fácil ya te digo que no dale like si quieres ver qué más cosas me sacan de quicio si te identificas conmigo, que antes te hacías Trenzas y ya no Ya no Y nada, mira, que es que no se olvide Happy longuízate.